Tú quieres que te la tuya, que no te quites la mirada, pero que tan, nana no espera. si quieres. Quiero que te que no la mira pero que tan no, no. tú quieres que te de tra que no quites la mira pero que quieres que la pero que tú quieres que, te de tra que no quite la